Buongiorno cari amigo, da Pablo, el giorno de hoy voy a hacer un circuito Tabata per tonificar y reafirmar la gamba, aunque vamos a hacer ejercicios que van a tonificar y a el glute y glute, puesto esto lo vamos a hacer con peso, como podete guardar el portato 4, este son 8 kg, 8 kg, pero tú a casa lo puedes hacer con el con el peso que tú hay. Si tú no hay un peso, puedes prender dos botellas de agua, puedes prender un eh, dos de, cual <risa> cosa, cualquier cosa, cualquier cosa que sea pe... que sea pesante. O si tú no hay un peso, no hay problema. Hoy, hoy lo puede hacer sin peso Yo estos ejercicios, estos seis ejercicios que voy a hacer, para la gamba, aunque con el glúteo, lo voy a repetir tres vueltas. Tú a casa lo puedes repetir cuatro, cinco, seis vueltas, todo lo que voy Vamos a hacer este circuito Tabata, vamos a hacer 35 segundos de, de labor con 10 segundos de recupero. Tú vas a sentir un poco que te va a mancar el aire, pero tú seis fuerte, desde casa tú lo fai siempre a tu ritmo, a tu ritmo. Ok, esto es todo. No importa todo, eh? el agua, el agua, el agua. <risa> que manque, no manque un poquito el agua, ¿no? que es dimenticado portar hoy la de la chubamano pues? vamos a, a sudar un poquito un poquito los solo solo so, lo so ok vamos a mover un poquito de bracha de bracha aunque de gamba vamos a parar un poquito de, de movilidad del bachino torno indietro un poco rato aunque yo quiero igual le va a tole me los pero no no no meterme los quiero pero no echámoslo con el capelino ok piega un poquito su ok vamos a iniciar el primo Primo con un, con un rescaldamento, eh, después entramos a la parte principal que es el ejercicio con, con el con el y el Tabata para rasudar y reafirmar el glúteo y la gamba. Y por último vamos a hacer el, el stretching, que no manque el stretching prima de, de, de iniciar. ¿Cambia? ¿Tú cuesta? Estas son informaciones que le enviamos a nuestro cuerpo. Ok, voy a pegar Y eh? esciendo. Nuestro primo round lo voy a hacer eh? Piano, piano, así tú prendes El ritmo, prende el ejercicio Y en el, en el Segundo y el tercero será Bomba, cambia Ok Perfecto, perfecto Vamos a iniciar con un piccolo Rescaldamiento, rescaldamiento En el posto, en el posto Ok, prepárate Ok, vamos a iniciar con un poquito de marcha. Marcha, marcha, marcha. Esto, paso adelante, paso avante, guarda, paso adelante, paso adelante, usa las brazas, usa las brazas. Ok, ¿cuánto? vamos a iniciar a cortar, 20. Ok, prepárate. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,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 7, 8, 9, 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più. 1, 2, 3, 4. 9 e 10 giù 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 su 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, vamos a hacer un poquito de salto en el pozo. Salto, amortigo la caduta. Amortigo la caduta. Amortigo la caduta. Ok. Vamos a hacer jumping ya. Prepárate, prepárate. 3, 2, 1, pilla. 1, 2, 3.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 un poco, Ahora me preparo para hacer nuestro circuito Tabata, hip, para tonificar, potencializar la y glútenes. No veo el, el, el, el, el timer, Time ah, okay. ok, ok, ok, ok, un poquito, un poquito, para poquito, para iniciar, para iniciar nuestro nuestro entrenamiento ok perfecto está grabando estamos registrando ok perfecto alguna vuelta de pato el vídeo y lo no estoy registrando ahora perdo la lesión me toca que Dos vueltas, dos vueltas ok prepárate prende el pez prende el pez prende el pez ¿Un, un poquito okay. Ve un poquito de agua ok prepárate Tres. 2, 1, vía, 4, 3, 2, 1, zoom, nuestro primo ejercicio, ocho escuote, escuote, echando lentamente, dopo, abro y echando, guarda, Chiudo. nuevamente, echando, tra, abro, peso, guarda, que el ginocchio no pase la punta del pie. ta, abro grande y barro, tra, nuevamente, pa, lento abro grande y exciendo. nuevamente Tra. abro grande y una fondo y Tra. la, ok perfecto este es nuestro primo nuestro segundo vamos a hacer eh, a fondo a fondi, a fondi, a fondo ok cuando lo guardalo. Cambio, cambio, cambio. Está, está. Tú puedes modificar el peso. Tú puedes modificar el peso. Es importante que el ginocchio no supere la punta del pie. Cuando siempre a tu ritmo. A tu ritmo. Alza el cuarto. Hasta el cuarto. Lentamente. Y continúa. Continúa. ¿Eso es? Continua. Continua. Eso es. Ja, ja, ja. Vamos. <ríe> Nuestro próximo round lo vamos a ver ok se siente, no? a vamos a fare el stack. el staki, con el peso muerto guarda de esquina de pie, esta misura de la espalda ah, su nuevamente su esquina derecha ligeramente pegando el ginocchio va ah. ah. su, su, su va su. Ah sub sub sub sub Ah, ok <risa> vale, estamos elaborando con esta parte, guarda <risa> ok, esto podemos utilizar un poquito un tapetino, si no chelay Luego el tapetino, yo porque estoy me no terra. Uno, due. Echendo. Ta. Cambio. Ta. Va. Uno, due. Ta, ta. Cambio de gamba, guarda. Cambio de gamba. Va. Uno, due. Ta, ta. Cambio. Ta. ta. Uno, due. Tú puedes meter el achugamano. El tapetino. Uno, due ok, madre de Dios. relaxa la gamba, fuerte. Próximo. Cuatro acá, Cuatro acá, Cuatro. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, camino. Uno, dos, uno, dos, camino. 1 y 2, 1, 2, 2 paso a la destra, 2 a la sinistra y 2 se escucha. 1 y 2, 1, 2, 1. El próximo vamos a hacer un sin... interfaz, un interfaz. Vamos a hacer que esto se va. Escuas ya, nuevamente, salgo. Torno, escuas ya y escendo, salgo. Nuevamente. nuevamente ok <ríe> ahora, iniciamos de capa nuestro segundo round segundo guardate ok, segundo abro abro Baleato. ¿Dónde es baleado? ¿Dónde es baleado? Era como este, Va a peinar capo. A fondo y avanza. A fondo. Vamos a hacer a fondo indietro, dietro, indietro. A fondo indietro. El primero no falta avanza. Cuesta indietro. Siempre, una buena postura. Es cuando Para los vamos Vamos 12,20. ¿Qué es el Ok, estaque. Estaque. O el peso morto en español. El peso morto. Ok, guardate, postura, salvo. Su, escendo, Salvo. Su, descendo. Esquina derecha. Va, su. Peso, lillero, vecino, al ginocchio, salvo. Va. Se <ríe> siente, ¿no? Va. Sí, sí va. Uh. Cuál continua, cual continua, cual continua. Ginocchio, ginocchio, en ginocchio, en ginocchio, escúchate, cuádra, cuádra, cuádra, qua, cuádra, cuádra, cuádra, cuádra, cuádra, Ta, cuádra, ta, cuádra, ta. cambio de gamba cambio cuádra, cuádra, Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Uno, dos, ta, ta, cambio, cambio, cambio, ta. Recuerdo, de meter un azúcar mano o un tapetino. Yo porque tomo aterro Ta, ta, ta, ta. Ok. Uf. Madre de Dios, El que contigo me va a morir. Caminata. paso 2 dos escotes y cambio de lato Hola, papá uno due uno due uno due uno 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, uno, 2, 1, 1, 2, 1, 1, uno, uno, nueve. Madre de Dios. Cuesta a morir. Cuesta a morir. ¿Cuál continúa? El plan, el plan, el plan. Plan casi. Madre pa. Pa. Torna, torna. Es ya, Desciendo. Salgo. Nuevamente. uf, uh, Nuevamente Después Centro Centro Nuevamente Ok Último esposo, Último Último Último Último Último Lento salto grande extendido ah, grande extendido grande fuerte extendido extendido extendido traje grande grande grande tenino dos supera la punta del pie Ok, a fondo y avanti. Vamos a parar fondo y avanti. Vamos a parar fondo y avanti. Cambio, cambio, cambio. Va. vamos vamos, resiste, resiste, resiste, resiste ah. Ah. Ah. esto es real, esto es real son como otros que digan, no lo hago, yo lo hago con te. yo sufro con te. ok, Destaque, destaque. esta aquí hazlo, su, esquina derrita siempre su, su, su, su, su, su, el paso por de lato. En ginocchio, en ginocchio, en ginocchio. En ginocchio, guarda, guarda. Se va, se va. Está, está. Uno, dos, centro. Cambio de campo, cambio de campo. Uno, dos. Por este ejercicio yo te colocaré el achugamano, el tapetino. Dos. Ah, ah. Cambia, cambia uno, nueve, da, da, cambia yo creo que eso no se la perra uno, nueve, eh. uh. ah. ah. vamos eh. Eh. el matador, el matador, el matador, el matador, el matador, el matador, va a uno, dos uno, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, uno, 2, 1, 2, 2, 2, uno, 2, uno, 1, 2, 2, 1, 2, Continuo, último plan, plan, plan, plan, mano qua. ta, ta, ta, ta, ta, ta, torna, Torna. Torna. ta, nuevamente ta, ta, ta, ta, ta, torna. ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, va bien ¿Va bien? Salvo salgo nuevamente ¡Tá! último, último torna no está tan fácil ¿no? si volete la llegar el objetivo lo vete sufrir un poquito para un poquito de fatiga Me uno te regala Milde, en esta vida la belleza costa la salud te costa todo costa te invito a que te suscribas a mi canal si aún no te has suscrito, inscríbete a eso Uf, un cocido de agua, pasamos a se siente, se ¿no? Se siente, ¿no? Se siente con la Todo se siente. Ok. Vamos a hacer un poquito de estrecho Piego ginocchio. Gamba de y Desciendo lentamente. Fino donde yo riesca. Perfecto. Cambio. Piego ginocchio. Gamba de ritma. Ok, perfecto. Encrucho gamba, lentamente, con las manos, fino de tu riesca, también. Ok, ahora, sin zapigar el ginocchio, sin zapigar el ginocchio. vamos a tocar con las dos manos el talón, vamos a hacer esto por tocar el talón, sin zapigar el ginocchio. O sea, toca, toca el talón, toca el talón, pegar el ginocchio toque okay. un poquito de equilibrio, cuesta, cuesta muy bien. cambia cambia, tú te dudes toques te te es te toca te Vamos no, a aportar el talón al glúteo. Son un poco contrato yo, no arribo. Ok, cambia. Ok, perfecto. Tiro un poquito, tiro un poquito. Tiro un poquito. Un poquito de movimiento del bachino. Circulares. Torna indietro. Torna indietro. Torna indietro. Ok. Perfecto, piego de ginocchio, esquina directa, giro Cambia Ok, guarda esto. Perfecto, cambia Ok, perfecto, perfecto Por el giorno de hoy habíamos finito Como he dicho prima, si tú ancora no te has inscrito a este canal Crítica de eso, láchame tu comento que yo te respondo, activa la campanita así a ti te arriba eh, el alineamiento que publico yo a la semana así più avanti que altre personas gracias a tutti por el sostegno y de cuore Pablo